Eh, pero vamos, aparte de modernidad, que ahora hablaremos todo lo que queramos, eh, mi familia está en el Duero más o menos desde el año 1145 o 1200, por ahí, eh, mi familia lleva haciendo vino y, y cultivando viñedo pues toda la vida. ...todavía digo de los últimos 800 años... y eh, de Romera la, la constituyo yo en el año 1988... ...con un concepto totalmente distinto... ...lo que había entonces eran bodegas metidas en la tierra... ...normalmente sin marca... ...vinos con eh, tintos con, con poca crianza... ...y eh, sin embargo en la zona había ya una gran eh, trayectoria y sobre todo una gran demostración de unos, una potencial de hacer vinos de, de calidad y de guardia extraordinarios. ¿Eh? Sobre todo porque había una bodega, y es y hay, que ha sido señera en, en España, que se llama Vega Sicilia, que está en este pueblo, ¿no? en el pueblo perfecto, exactamente de Valbuena. Y, y ahí pues eh, es donde tenemos nosotros la, la familia, donde tenemos los viñedos, las tierras y donde se constituyó Mata Romera. ¿eh? después de 140 años o 150 años surge una bodega con esa concepción de crear por sí misma de partiendo de una zona extraordinaria en el terreno y en la, en la, en la viña una zona complicada, una zona difícil, una zona en la que eh, hay un gran riesgo de heladas suele helar muy frecuentemente en los meses de, de abril y mayo ahora por ejemplo este año estamos con un peligro total de, de helada ¿eh? porque ahora eh, está, está empezando a hacer calor Está brotando las viñas y es posible que tengamos eh, una helada, ojalá no, pero hay mucha probabilidad de que antes del 20-25 de mayo haya una helada de menos uno menos dos grados que pueda cortar o que pueda dejar sin muchas de las yemas eh, la viña. Eso lo que redunda al final es en calidad, que al final siempre estamos eh, teniendo un, un nivel de, de, de, de reducción de cantidad con un máximo de, de calidad. Y, y luego, sin embargo, es, una época, es un terreno que en verano hace mucho calor y da lugar a, a una buena maduración con poca cantidad y a unos vinos excelentes. Por lo tanto, las condiciones edafoclimáticas del entorno ya son de por sí extraordinarias. ¿no? Eh, comparadas con otras zonas, pues pues eh, zonas de, de, de, de, Castille, de, de, de Madrid hacia abajo son totalmente diferentes, tiene mucho menos riesgo de helada. Eh, aquí tenemos eh, un, un cambio de temperaturas de noche a día extraordinario, que da lugar a aguas de, de gran intensidad, de gran fortaleza, de unos ollejos muy, muy estructurados, muy fuertes, que al final son con mayor contenidos en eh, taninos, en polifenoles, etc. También pasa esto, en, en, esto pasa en la Tempranillo, que es la variedad reina, allí llamada Tinto Fino. ...y también pasa en, en la Verdejo... ...que es la es la reina de la uva blanca... ¿eh? A, a, ...asentada y acomodada... ...en la zona de Rueda... ...nosotros por tradición... ...hemos estado presentes siempre en la zona de denominación de origen... de Oro, ...con tres bodegas... Matarromera, Emina y Rento... ¿eh? ...y en la zona de Cigales... ...donde también fue mi, mi, mi abuelo... Eh, ...donde está la zona de Cigales... ...denominación de origen Cigales... ...una zona extraordinaria, menos conocida... ...el público la conoce menos... ...pero con un potencial y con una calidad eh, extraordinaria... ...y luego eh, también estamos con la denominación de origen Rueda... ...con la bodega de, de, de Peña del Campo... ...y la denominación de origen Toro... ¿eh? ...estamos con unos vinos de, de Toro en la, en, el, en, la, en la zona de Valdefinjas... ...donde hay también otra bodega... ...Numantia Termantia, es bastante conocida... ...porque la compró recientemente el grupo Luis Vuitton y Andón... Y Cian la compramos nosotros, la compró el Grupo Matarromera, un poquito antes. Eh, es una zona interesantísima de vinos eh, tintos de más todavía extracto, más fuerza, más color, eh, que, que con una adecuada crianza, pues da lugar a unos vinos de calidad. Ese es nuestro ámbito de, de, de actuación, esa es nuestro, nuestra es nuestra tradición, esa es nuestra historia, y esa historia se vierte a una gran modernidad. Primero a ser el grupo líder en cuanto a posición y, y número de bodegas, ...y calidad conjunta de los vinos en, en, en Castilla y León... ...y en... bueno, yo diría que en España también... ...y, y luego, eh, en segundo lugar, porque hemos... ...contando con toda la tradición, con toda la historia... ...con una tierra fantástica, apostado por la tecnología... ...por la calidad, por la, por la enología... Eh, está, ...nosotros estamos trabajando nueve enólogos en el grupo... Yo coordino eh, a todos ellos, hay otro enólogo coordinador, otro enólogo francés Y uno o dos, depende de cada bodega, eh, llevando cada una de las bodegas Por tanto tenemos eh, un elenco desde vinos blancos de rueda Sauvignon también, eh, Verdejo eh, Tenemos un, unos muy especiales que son los Chardonnay más occidental de Europa En el Valle del Duero y tenemos eh, también el Geustraminer, también más occidental de Europa, en pequeñas cantidades, pero con unos resultados extraordinarios. Hoy no lo tenemos aquí, pero encantados y en, eh, estamos emplazados de si alguien nos quiere catar o quiere trabajar o escribir sobre ello, podérselos hacer llegar en cualquier momento. ¿no? Porque son muy, muy peculiares. Pero eh, desde estos vinos blancos, pasando por los rosados, Cigales es muy especialmente orientada a vinos rosados. Adicionalmente hacia unos vinos rosados o claretes, que llamábamos en la zona, porque hay eh, bastante mezcla de variedades blancas y tintas. Entonces hacemos un rosado muy especial, que es un rosado a base de la variedad verdejo, en... ...10 o 15% y de la Tempranillo o Tinto Fino. Y luego todos los vinos de guarda, nuestra gran especialidad son vinos de crianza, vinos de reserva... ...que se hacen tanto en, en, en Cigales como en las tres bodegas de, de Ribera de Oro, Atarromera, Emina y Rento, como en Toro. ¿Eh? luego también hacemos champán o champán entre comillas ¿eh? es, es espumoso bueno, lo llamo champán porque lo hacemos con chardonnay como somos los únicos que he dicho antes que tenemos chardonnay podemos hacer un tipo champán realmente champán y un tipo porto también, vino porto fortificado el único tipo porto de la zona del duero español ese es un poco el elenco de variedades y luego en nuestra línea de investigación y de mejora de los vinos nos ha llevado a conocer y a, y a manejar prácticas que se utilizan fuera, en el exterior sobre todo en Estados Unidos, en los países del nuevo mundo eh, para la deconstrucción o, o de desalcoholización de los vinos ¿Eh? una práctica muy utilizada, muchos de los grandes vinos muy valorados por muchos gurús americanos han sido eh, acondicionados o ajustados, como se dice, su nivel de alcohol nosotros lo utilizamos para que en Eminas hiciese la aprobación de la práctica en Europa, Europa es más tradicional, es más conservador, y hubo que hacer toda una serie de, de, de actividades para probar la, la práctica enológica de la desalcoholización y después seguimos trabajando con ella hasta conseguir vinos de menos de un grado, los vinos Emina Sin, y de cero 0, 0 grados y 0 alcohol y 0 calorías, los vinos en mina y también con la marca Melior cero. Eh, ese es un poco así el, el panorama muy, muy rápidamente, porque yo creo que, que la hora que es eh, está invitando a catar muy rápidamente los vinos, son al final los que los que pues, eh, muestran todo lo que estamos hablando. Nosotros tenemos 415 hectáreas de viñedo repartidas en todo el Duero. Nuestro ámbito de actuación es desde el pueblo de, de Valbuena hasta el pueblo de Valdefijas ¿eh? Estamos en 22 pueblecitos pequeños. Y, ...y tenemos pues ese elenco de variedades, también tenemos aceite de oliva, 80 hectáreas... ...de un aceite de oliva muy muy particular, cultivado en zona fría, muy intenso... ...pero ya con el sistema moderno en espaldera y, y con todo el ecológico, por cierto... ¿eh? ...Cian, to, toda nuestra bodega Cian está uh, eh, incluida en los vinos ecológicos, también Rento... ...y parte de la bodega de blancos... ¿eh? Entonces estamos apostando por esa línea y, y por un poco por, lo, lo del, por la sostenibilidad precisamente y el cuidado de la, de la tierra y de la viña en este terreno somos pues líderes aparte de las 62 hectáreas de Cian en ecológico, tenemos eh, otras dos eh, en, más en Ribera Duero, 80 hectáreas de, de olivo y en Mina es el primer proyecto integrado de desarrollo sostenible de una bodega del, en el mundo o sea, se produce más energía que la que se consume, todo se recicla y se aprovecha eh, Pues desde, desde el vino, obviamente el aguardiente, tenemos la única destilería lo ha dicho Remy, de toda la Ribera del Duero y luego después de destilado, hace la extracción de polifenoles que da lugar a una línea recientemente establecida en el mercado que son los cosméticos a base de eh, los polifenoles de la uva con la marca Sdor que se comercializan únicamente en farmacias, únicamente en farmacias y en la parafarmacia de son no buenos, son extraordinariamente buenos.